Soy Doris Cacique, soy venezolana y estoy en Medellín. Yo en Venezuela, yo tengo dos hijas, sí, soy madre soltera, eh, vivía con ellas y pues me hacía cargo de su educación y todo aquello. Eh, de un tiempo para acá la situación se tornó bastante complicada. Yo tenía había tenido un negocio con una amiga de venta de ropa, que era lo que yo hacía, mi oficio. sí. Y al mismo tiempo estudiaba, pero a raíz de la situación la comida comenzó a escasear, comenzaron a subir de precio. Eh, ocurrieron una serie de cosas en el lapso de un año que realmente destruyó la economía porque al menos al principio, pues, uno podía trabajar y, y sobrevivir. Comenzamos a tener crisis. Ya en la casa se comía una o dos veces al día. Y es complicado cuando tú tienes hijos porque pues tú esperas darles lo mejor y, y realmente es muy difícil. Muchas veces dejas de comer tú por ellos y bueno, es un sacrificio que todo padre hace. Sin embargo, por mucho esfuerzo que tú hacías para conseguir la comida o para conseguir el dinero, no bastaba para las tres comidas al día. Comenzó a llenarme de estrés, de mucha presión, depresión. En fin. Y bueno, este, tuve que tomar la decisión de hablar con el padre de las niñas para que me apoyara en el sentido de cuidármelas mientras yo tomaba un rumbo diferente. Si llevan cuatro, le obsequiamos uno. Para que lleve los cinco. Cuando ya el presidente Chávez se enferma, ya comienza una ola de, de comentarios, ya se decía que de hecho él no murió en la fecha que era, sino murió mucho antes, eso no es un secreto para nadie. Él siempre hacía en su, en su discurso, él siempre decía, este, Venezuela es del pueblo y el pueblo soy yo. Y eso tiene consecuencias, e, es una forma de, de, de, ¿cómo te explico? Es una forma de, meter, de meterse en la mente de las personas, en la psique de las personas. El pueblo soy yo, él era el que realmente manejaba todo. No había descentralización. De hecho, había un supermercado que él manejaba donde ellos cancelaban prácticamente el 80% del, del costo de, la, de los productos. ¿De dónde provenía ese 80%? De los impuestos, o sea, de nosotros mismos. No estábamos realmente ahorrándonos nada. realmente veo muchas oportunidades aquí, eh, las que en Venezuela ya no hay. Tengo mi proyecto de costura, realmente espero en algún momento poderlo ejecutar. Sí, ya estoy, ya estoy en planes con una compañera. Mi idea sería realmente legalizarme y estar aquí tranquila, estable y poder algún día traerme a mis hijas para darles una mejor educación, para para darles tranquilidad y una madre pues siempre va a querer estar con, con sus hijos y aparte yo sé que este es otro mundo para ellas, sí ellas están acostumbradas a ver siempre lo mismo, están acostumbradas a, a algo muy básico y la vida tiene muchas cosas o sea que ofrecer y me gustaría realmente exacto que este sacrificio valga la pena y poder traerlas y que ellas vean que hay algo más que solamente sobrevivir.